Llevaron un sueño y no creo estar tan loco. Viendo todo tipo de canales, viendo todo los tipo de males y no creo estar tan loco. Porque en la calle mete el tiro por cualquiera, porque no veo día que alguien no se muera y no creo estar tan La vida me da estás pensando que la vida se te escapa de las manos, y no creo estar tan loco. Y solo me salva tu amor, oh, oh, oh, oh. y solo me salva tu amor, y solo me salva tu amor, oh, oh, oh, oh. y solo me salva tu amor.